Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video y como ya podés ver en mi nuevo fondo de pantalla, hoy que nos toca hablar, ahí está, Júpiter en Tauro. Júpiter en Tauro, ese cuatro que parece un cuatro con una colita arriba eh, en el signo del ¿Qué puede significar este Júpiter en Tauro? Bueno, vamos a ver, vamos a verlo en el manual astrológico del CAP nivel 1, me tapo la cara ahí para que lo puedas ver bien. Este libro lo puedes, puedes entrar a nuestra página Centro de Aprender Astrología Fácilmente y, eh, y comprarlo o bajártelo en PDF completamente gratuito. Ahí tenés las dos opciones para que puedas eh, tener estas palabras claves y estudiártelas lo mejor posible. Es muy fácil aprender astrología cuando uno tiene una guía como esta. Júpiter en el signo de Tauro. Tres palabras claves positivas: epicuriano, gestionario y conformista guarda con esto con el conformismo no se llega a ningún lado no se llega muy lejos Júpiter en Tauro tres palabras claves negativas puede ser lujurioso fanático y egoísta bueno espero que te haya gustado espero hacer los videos lo más corto posible quiero que sean videos cortos que te sirvan que sea un incentivo a que estudies más en profundidad la astrología. Mañana nos vemos, claro que sí, como todos los días, con mañana Júpiter en Géminis. Me saco los lentes. Chao, hasta mañana.